Queso Badón. <risa> ¿Qué es queso Badón? Ella es Julieta. Es de Paraguay y quitando la premisa de si existe o no, para los paraguayos las incógnitas son distintas. Ella lucha preocupadamente para saber la verdad y por fin encontrar el significado del queso Badón. Y en este video no lo buscaremos, pero les presentaré a mis amigos CBR Chat. ¿Qué es queso Badón? Es favorito. Es queso madón. <risa> ay, ay, pues me gusta no, el no, no, queso madón. ¿Qué? Me gusta el queso madón entonces. No, ¿Han eh. probado el chorizo por todo? No. Es de... Les a todo, voy a gente. A ellos, ¿qué es un queso no, don, Ya vengo. <risa> Pregúntale qué es, que es un queso badón. Hola Bienvenidos Hola. a la tienda Aquí, como pueden ver, en este maniquí tenemos el último modelo de calzado Si quieren pueden llevárselo Todas las prendas son transparentes Son hechas en te Paraguay tengo, no, tengo. <risa> Ya veo, eh, tiene un estilo muy paraguayo Sí, sí, sí, le interesa señor tan solo a $100 ¡A <risa> <Bueno. risa> no, la madre, era baratito! <risa> me arrestaron, me arrestaron por preguntar qué es queso badón. <risa> no preguntes esas cosas. Se lo en cosas. Al Papa. <risa> en la iglesia. Bueno, <risa> bueno que la arrestaste porque estaba preguntando qué era queso badón al Papa. Sí, vieja china. <risa> ¿Qué? Mira, el jabón se me cayó. ¡Al ¡Oh, salud! <risa> <risa> Julieta! Se le cayó el jabón. No. Ah, no, no puedo evitarlo. ¿Quién les visita ahora? Dime, ¿qué es? ¿Qué es o te no te abro? Mira, mira, te... Este y pagas tu fianza, mira, pago tu fianza. Mira, mira. Ah. A ver, a ver, hombre, con. Güey, así son los policías <ríe> en mi país. Lo. Coleta, en el papel. Ah, es que pelito. soy palito, no tengo brazier. Sí, sí. <ríe> <ríe> en la tola. <ríe> <¡No! ríe> es una buena tola. <ríe> ¡Pura fe! ¡Te que... van a cerrar. <risa> sí, pero no. Ave más fuerte. La lengua de fuera. <risa> Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. Ella es Caguacate. Y cagua le digo yo. Ahí está. <risa> <Cagua>. <risa> Cagua, detente. No, no, no, detente. Cagua, no, no, no. cagua. No. Ven, no, a ver. No, solo voltea a no, verme a mí. No, a mí. No, a mí no, nada no. más. Aquí estoy, mira, aquí estoy. Voltea a verme a mí. Yo te estoy abrazando, te Yo te abrazo. Aquí están mis manos enfrente de ti. ¿Qué? Mira. Cagua, e págame Y para finalizar este pequeño conteo, está Trigu, el banquero bien Cristian, todo bien, bueno bro, tengo que ir, dale ¡A la madre! El Trigu, era.. mira <risa> <Sigo risa> no, Hombre, el banco bien metido en su, en su papel, banco. hasta está comiendo ¿Qué? Toma, te lo tiro por la cara, tú. Banco Jirotas, el banco de mi ¿Tienes cambio? Soy el banco <ríe> <¿S> <ríe> <¿S> <ríe> Siempre pregunto por si acaso. No, no, me puedo quedar con la feria wey, no tengo cambio wey <ríe> Oye wey, <ríe> todo eso lo sacaste de tu líquido de las rodillas de titán, ¿verdad? Sí, wey Trigo Si es que parece que está tan eso todo bien Trigo, trigo, trigo, trigo Trigo ¿Qué? Jabón, wey. Es que con esta puedo levantar a. ¡A la madre! hola madre! ¡Holy shit! <risa> aquí tienes Master. Ah, oh, gracias, gracias. No hombre, qué jabón más bonito. Ahorita, güey le voy a ganar todo, güey Ya estoy preparando aquí, hombre la. <risa> Más increíble del mundo. <risa> o no? digo Espérate, me enseñó, Te falta odio, Fanny. <risa> <risa> <risa> Hasta aquí en la cárcel me la viendo era. <risa> ¿Qué pasó güey? Gané, gané el, el segundo lugar aquí, ¡A la oh, oh madre! <risa> ¡Eh! ¡Se está escalando, güey! ¡Se está escalando en la prisión güey! ¡En la umblea leña! ¡A la madre! ¿Quién está a ver, adentro? ¡Que venga! ¡No me interesa la <risa> verga! <risa> ¡Sócame aquí a la verga! ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! verga! ¡A verga! ¡A ¡A verga! ¡A verga! verga! Sácame la cabeza eh, aquí. We. Sí, we. Ha, ha, ha, ha, A ver, que me está tocando la espalda, wey? Eh? <risa> ¡Oh, Está dormida, güey! La, la aplaudimos, la aplaudimos. ¡Güey! ¿no, ¡No podemos entrar, güey! ¡Sí, güey! ¡No podemos entrar y ya no ¡No plego. mames, Fanny! Los encerrados somos nosotros, güey. güey, los encerrados somos nosotros, no podemos salir. Mira, mira, mira, se metió, mira. Buenos días. Bienvenido Disneyland. ¿Puedes abrir la pinche puerta, por favor? It's a good hat, it's a good Human feet. I'm the crazy, I'm The seniors is singing a swing with Oh, la madre, la madre, la madre. <laughs> Pégale, pégale, pégale, pégale Aguanta, pégale. aguanta, toca eso ¿Qué pedo, wey ¿Te van a comer esto? No, wey, no me lo voy a comer Llévate la lo bien No, wey No, wey, agarra lo que Hombre, ya, wey, ando bien pelota, wey El último, wey, dale, compa <risa> Mira cómo lo mueve al caminar, wey Mira, oh. Alguno de ustedes ya está caducado Por ahí, por ahí <risa> Ella ya se va a morir. Creo que, eh, creo que, creo que yo, güey. Sí, wey, creo que yo, wey ¿Algo? ¿Algo? A ver, ¿a qué, wey? A ver, yo voy, wey me metí muchos estupefacientes Jejeje A la gente volando y... Ver, no, no, no, no, no, no, no. Imagínate por dónde vas a ir, wey, por allá <risa> Hizo todo el camino, wey. ¿Pero no? me cagó en el aire. <risa> eh, somos de balas. <risa> tu color favorito también es el 48. El <risa> <risa> oh. Ah, se so va a pintar pecor. <risa> sí, yo, wey. Mira, wey, mira, baílenme pero... a la verga, bailame a la verga, perro, bailame la verga. ¡Ah, la madre! ¿Vale, baílame, pero... La ¡A la madre! ¡A la madre! ¡La, la, la, la, la. Es mi momento de pinche llorón si no traigo nada en la mano wey No la chingé mira güey. está vacía wey ¿Qué <risa> contigo güey? Está bailando y no tengo nada en la mano wey Ahora sí baila puta. ¡A la madre! <risa> Señor, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? Señor Cristo eres tú, ¿Qué viene por mí? Aquí? ¿quién eres? Y habita ese perro, y habita ese perro A ver... Si no tengo un pelo aquí, hombre, Sin pedo, güey. voy a Ay, ya no, güey, no, vale, ya, vale, ya, vale. ya, no puedo, güey. ¡Ay, no es cierto, güey. Ah, bella. Me... No, no mames, wey, ayúdame, no me voy a Mi be... <risa> Mijo, allá abajo, mijo, pero es el que me pediste una coca, verdad? Ah, sí, güey, de vidrio, ¿no? Ah, espera, deja, voy por allá, ¿no? Deja voy por allá de volada. Dale, no, a ver. Eh, eh, vengo. Dale, dale, güey, dale, güey. Venele, ven. Que lo que te va a tener dale, dale, el güey. Te me te la, me va, te la, va a traer chico. una coca de vidrio al verga, güey. Dale, este bastón me pidió una coca de vidrio, le voy a llevar un de, de. polvo por la mano. Ahí voy para abajo, ahí voy para abajo. Te traje, mi hijo. Mira. A ver, a ver. Me pediste la copa de vino, pero. hay eh, ay, Ay, la